¿Cuál es el primer recuerdo que tenías de tu hermana? Mira, el, primero, el primer recuerdo que tengo de mi hermana es igual como esta Uribe allá, estoy sosteniendo su ¿no? Pero el, la idea es la, la rodilla cayendo para abajo y era un chorro de caca de mi hermana Y es el primer recuerdo que tengo, yo tenía 5 años y llega mi hermana y pa, el chorro y yo decía wow, ¿qué le está pasando? O sea, es esta, era como, como, como un, un, un panqueque así y desde entonces yo no puedo, no soy capaz de apretar a una mujer Porque yo la aprieto y digo, se se, se, se, se, se como ¡Es que me va a sacar caquita! Hey guys Chao Monse Adiós Adiós Teo Sigue durmiendo en mis zapatillas Pero solamente en esto mm -hmm. Chao Ay, bebé. Hoy día domingo eh, Estoy un poco aireado porque el viernes eh, tuve la fiesta de la empresa Y ayer tuvimos un cumpleaños y un asado Y ahora vamos a otro asado O sea, nos vamos O sea, los llevo a ustedes No sé Hasta ahora todo está confuso ¡Qué <risa> se corta la estrella! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Come! come. Voy a... no, pero bueno, Gracias, graba este momento, grabate este momento de acá? Se hecho mierda! ¡Buena! ¡Ja, no ¡No sé la no ¿No sabe cómo llegó? ¡Llegó! Sí. sí todo no. Mira ese short con bototo es la última moda de Dimondo, ese, el, estilo de, el, estilo de ¿Dimondo el estilo de Dimondo se ve en Gustavo me gusta su cola en la casa, en la casa pero no me saco fotos te Ah, Verdad, esta semana no he pensado mucho. No he sacado ninguna conclusión. Es lunes, las piezas está desordenada. Estoy como un... Un poco gordo, pero fue súper, súper bueno ver a los chiquillos. Las semanas siguen siendo raras, siguen estando súper, súper ocupadas. Eh, me siguen demandando tiempo y esfuerzo y lamentablemente el blog paga algunas de las consecuencias que estoy dispuesto a pagar. Porque todo tiene consecuencias, pero todos tenemos la posibilidad de decir qué consecuencias queremos pagar. No sé, en realidad no he pensado nada chiquillos, pásenlo bien, tengan una excelente semana. Eh, tengo que esta pieza. Che, después te a porno con esa huevo. Cuando caché que no os podía arreglar, ocupáis las perturbaciones para hacer las ricas. Esa es la huevo. Esa weá la grabé. Fue dramatótico. No es que se escucha, así que... ¡Grande, hueá!